Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez de resetokay.com. Este día vamos a hacer el video de la L de resetear el error de almohadillas de la ESO L350 ¿Correcto? Okay, lo primero importante es que sea un que sea el error de almohadilla, O sea, una almohadilla de tinta de impresora está al final de su vida útil Primero, segundo... No debe dar impresiones en colas, Si las hay, por favor, las borra. 2, 3. Debe tener ya listo el programa. Ya acá. Eh, abajo en la descripción está limpia que lo descarguen o me contacte para obtenerlo. Listo. Ya una vez obtenido y activado, le damos doble clic. Acá aparece esto. Damos clic en Select. Clic aquí en el puerto. Debe estar conectada al cable USB importante. Acá muestra que es la L350 Acá debe ser correspondiente 350, 350 No puede ser diferente porque no te va a resetear Clic en OK Clic en particular Luego buscamos abajo baste en counter Damos clic en OK Aquí en Main En Shed Y nos vamos hasta el contador que es el 100% Esta es la causa del error De, de almohadilla. listo Qué hay que hacer, resetear, clic en main, clic en inicializar o a resetear, clic en aceptar y eso ha sido todo, listo, listo, ok ya quedó, perfecto, ok esto ha sido todo, si te gustó el video por favor dale clic en me gusta, clic en like, un pedazo de like a este video por favor te agradezco, clic en me gusta, clic en suscribirte y clic en la campanita, Contáctame a WhatsApp 301-692-8346-Taló-Wilton Martínez de